en el día de hoy que es jueves el 19 de marzo del año 2020. Después de nosotros eh, compartir parte de lo que la intervención de nuestro querido amigo, director eh, regional del Servicio de Salud de toda esta región, el doctor Ángel Federico Garabú. Queremos saludar a nuestro querido amigo, colega y primo, Roberto Neri, que está en sintonía con este contacto diario, nombre pues fuerte del toque del mediodía. Miren, en el día de ayer, pues la embajada norteamericana, eh, pues sugiere a sus ciudadanos que deseen salir del país que lo hagan de inmediato. Y esto se debe a una serie de facilidades que también fueron anunciadas por el presidente de la República, que las, los, los ciudadanos que se encuentren en el país, en la mayor parte del mundo, pues, van a tener la facilidad para regresar a su país de origen. Así que reiteramos eh, de manera específica a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en el país que deseen salir del país, pueden hacerlo de inmediato. Así lo instruyó la Embajada norteamericana. Y en otra, eh, otra noticia también, el Espicopado Dominicano fue, anunció ayer, había una <coughs> comunicación que envió después de esta importante, eh, que como siempre la conferencia del Espicopado Dominicano, pues hace suspendiendo todas las actividades eh, parroquiales de la Iglesia Católica en la República Dominicana, también como medida eh, preventiva para evitar que se siga expandiendo eh, este coronavirus que ha estado afectando toda la geografía nacional. Cuando menciono esto, debo detenerme y seguir dando la orientación de que ciertamente la mejor colaboración que podemos hacer nosotros es quedándonos en nuestra casita. Literal que precisamente por esa situación, pues nosotros quisimos hacer este espacio en el día de hoy desde nuestra casita. Desde que Sergio Romero se, quede, se quedó en su casita, eh, en un antiguo también que nos nosotros con también decidimos que se quedara en casita y yo a salido el programa desde aquí, desde mi casa pero con la intención de seguir cumpliendo con el deber del comunicado de llevar orientaciones eh, y informaciones a toda la población y de manera especial a la región nordeste y a su vez al país y al mundo porque tenemos la facilidad de que llegamos al mundo a través de esta importantísima plataforma digital eh, que es el, el punto de lo que nos conecta con el mundo. Yo quiero compartir algunas imágenes para que todo nuestro público pueda ver realmente cuál es la situación eh, que se vive en este momento en San Francisco de Macorís después del, eh, del presidente anunciar una serie de medidas y que a partir de hoy, eh, desde las 6 de la mañana, pues deben ya eh, ponerse en acción. Así que vamos a compartir, mi querido, algunas imágenes que tenemos ahí tempranito, hoy en la mañana, sobre la ciudad de San Francisco de Macorís, para que usted vea. Eh, de, de, de, son imágenes, ¿verdad?, de la ciudad de San Francisco de Macorís y las calles del día fue bien como usted puede observar ya casi desierta y eso es pues, interesante eh, porque ciertamente nosotros republicanos y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís lo hemos estado acatando de manera eh, estricta en las medidas que fueron anunciadas por el presidente y eso es importante, eso es, eso es interesante porque eso va a contribuir de manera significativa de que exista ese contacto, ese roce que es lo que se quiere evitar para el, el, pedir de alguna manera que este virus pues, pueda expandir y pueda causarlo ¿no? eh, sea más impactante los daños que pueda causar a nivel de la salud de los dominicanos esa es la actitud que debemos nosotros pues, asumir eh, en, este, en este momento de todos los dominicanos reiterar que la única que tenemos que eh, contribuir a que esto pueda seguir expandiéndose. O hay otros países que han estado adoptando otro tipo de medidas, otro parecido a la que nosotros hemos estado asumiendo y muchos de estos pues han resistido a hacerlo, por ejemplo, como es el caso de México, y yo creo que es, eso es preocupante, no eh, acatar estas medidas que toman los gobiernos, que no es más que para tratar de salvaguardar nuestras vidas. Así que reiterar, esa es la actitud que debemos nosotros asumir, el que no tenga la necesidad o la más mínima necesidad de salir a las calles que no lo haga, que se quede en su casita que de esta manera está contribuyendo evitando que este virus pueda seguir expandiendo evitando ese roce, ese contacto de, de mucha gente que es lo que quiere este virus para poder eh, seguirse expandiendo, así que gracias Eva por eh, colocarnos esas imágenes que son eh, tomadas temprano en la mañana de hoy eh, que es jueves eh, aquí en San Francisco de Marcolis.